La que hay gente de YouTube mm. contemplen la puesta del sol y ustedes se van a decir que el sol se oculta entre, entre las nubes cada anochecer. será más increíble de lo que pensé al menos por ahora está nublado por aquella zona pero aquí lo que veo no está nublado ni un carajo no está nublado encima de mí encima de mí no está nublado pero por aquí, pero por allá sí Ciertas cosas que pasan cada día y cada noche. Espero que les haya gustado el video. Con ventar de like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide el Luigi Pro Gaming YouTube y nos vemos hasta la próxima.